Entre las fuentes que nos aportan este indicador están el Journal Citation Report, el Site Score de Scopus, el Estimable Journal Rank, que los veremos con más detalle más adelante. El factor de impacto es el indicador más utilizado y según la fuente consultada varía la forma de calcularlo.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 Aquí vemos un ejemplo de cómo se calcularía el factor de impacto en el JCR. En este caso el factor de impacto para un año de una revista se calcula en función del número de citas en ese año por artículos publicados en los dos años anteriores dividido por el total de artículos publicados en esos dos años anteriores. Además del factor de impacto, va a variar según el campo científico y, por ejemplo, revistas de artes y humanidades no tienen representación en el JCR. Además del factor de impacto, entre otras métricas, encontramos los cuartiles, que son otra manera de ver la calidad de una revista en función de la posición que ocupa esa revista en el ranking de su especialidad. También el índice H, que puede ser de un investigador o de una revista y no está asociado a ninguna base de datos. Para calcular el cuartil de una revista, se ordenan las revistas dentro de su categoría según el factor de impacto que tengan. Si las revistas de esa categoría suman un total de 100, las 25 primeras estarían en el primer cuartil, las 25 siguientes en el segundo y así sucesivamente. En este ejemplo es de la revista Psicotema, tomada del JCR. Y vemos que en el año 2019 tiene un cuartil 1 porque ocupa el número 31 de 138 revistas de la especialidad Psychology Multidisciplinary. El índice H se calcula ordenando de mayor a menor los artículos según el número de citas recibidas. Siendo el índice H el número en el que coinciden el número de orden con el número de citas. El índice H de un investigador va a variar en función de la fuente que consultemos. El índice H lo podemos consultar tanto en el SJR como en Scopus, en la WoS y en Google Scholar.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 junto con el número de citas que han tenido. El índice H que tiene es de 27, porque el artículo cuyo número de orden es el 27 ha recibido 27 citas. En los vídeos posteriores iremos accediendo a cada una de estas fuentes, la UOS, Scopus y SJR, para poder ir viendo estos indicadores en cada una de ellas.